¿Qué edad tienes? Me llamo Taja y tengo 19 años. He entrado aquí en España en enero del 2019. Y he venido en avión y vivía en Mandresa, en el centro Strep. Y después he venido aquí, a la asociación de SIL. Sí, muchos cambios porque. Cuando tengas 18 años, tienes que ser responsable de todo. Y a mí me tocaba salir del centro. Y me encontraba en una situación que me tengo que buscar, donde tengo que ir. Y al final he encontrado la asociación de exil. Ahora solo tengo permiso de residencia. El permiso de trabajo no lo tengo. Aún. Pues en el futuro, por ejemplo, un jefe de alguna empresa... Que, se, que vende algo, así. Pues así, un jefe de alguna empresa, <risa> sí. Pues espero que nos ayuden para, para arreglar nuestros, nuestros papeles. Y cada uno tiene un objetivo que, para facilitarlo, para facilitar llegar a, a hacer sus cosas. Sí, tengo todo, mi, mi padre, mi hermano, todos. Sí, ahora hace un año casi no. No fui ahí por el tema del COVID y eso. Sí. Espero que nos vemos pronto.